Sin Quiero que te des una rima. ¿Quieres una rima? Ay, ya soy como rima. Mi perro. Una rima ya, una rima. Eh pues. Yo conocí al rap por un amigo que ya llevaba un tiempo cantando y no sé me causó bastante curiosidad del género y al final terminé pues adoptándolo como como forma de vida no poder a mí lo lo odio fueron varias personas principalmente fue brickman eh, un amigo ya mencionado anteriormente que era el que pues cantaba rap y fue el que me como que me incitó a hacerlo no sé me gustó me gustó la vuelta y de ahí para allá conocí mucha gente que también le gustaba pues la movida Y pues uno aprende algo de cada uno de ellos El nombre de Kruger Quilada surgió así como de la nada Pues al comienzo yo tenía otros nombres, alcancé a tener como tres nombres Pero pues yo quería algo como más serio y pues a mi parecer Kruger Quilada Pues no sé, suena. suena bien, ¿no? Entonces pues al final, no, no sé, Kruger es por Freddy Kruger a ver, todo es un personaje que a mí me gusta mucho. Y pues Kila es, obviamente, Frey Krueger es un Kila. Entonces, es por eso básicamente. Entonces el nombre surgió de eso. Al comienzo quería sacar muchas canciones, muchas. Rápidamente subía cinco canciones semanales. Pero al final empecé como, no sé, es como madurar. Eh, como artista empecé a darme cuenta que pues lo que más vende en realidad es eh, no sé, dar una enseñanza alguna frase que quede por ahí sonando así sea una sola frase de, de una canción completa que guste eso es como lo más importante más allá de, de sacar canciones seguido es como dejar un mensaje no digo que tenga un mensaje en general en mis canciones, la verdad yo hablo de pues, de variedad de cosas, variedad de de ocasiones en las que uno está, también hablo mucho de mí, de la vida, de mi vida, ¿eh? Pero básicamente eso, o sea, es hablar de todo un poco Es un sentimiento como de satisfacción, ¿sí? Como, como de que uno se hace inmortal con esto Independientemente, no sé, dado el caso de que uno llegara, no sé, a fallecer o algo Y quedan las canciones, entonces es como un medio en el que uno va a estar ahí Siempre, entonces... Es bueno, no sé, cuando me escucho, no sé, canciones de antes, es como si uno se refrescará la memoria otra vez porque uno escribió eso en ciertos momentos y las canciones salen en ciertos estados de ánimo y no sé qué tal, esta estaba más feliz o más triste o con rabia, entonces es como recordar, es como auto recordar, es una misma cosa que Jean es una chimba. Frío, tomando vino de yeah. No, no, si no si me pienso que tenga una canción favorita. Este eh, pienso que, que tal vez hay algunas que son, que tal vez un poco mejores que otras o me gusten un beso, poco más que las otras. No sé, uno como artista nunca es conforme con lo que hace Entonces como que siempre va a intentar Piensa que esto está, uf, súper bueno Y más adelante va a ver que puede hacer algo mucho mejor Entonces pues no, si uno está como en, ese, en esa constante actualización Entonces, sí, habrán algunas que me gusten más que otras Pero no puedo decir que tengas una favorita Porque tal vez más adelante ya no vaya a ser eh, Las personas solo escuchan lo que quieren oír Entonces, pues, escuchan un rap y escuchan... Mala palabra, tal vez que hablan de drogas, o tal vez que hablan de problemas, y a la gente, pues, no le gusta eso. Pero, pues, el rap es así, el raro, veo la calle, y la gente sigue naciendo así. Pero, pues, la gente nunca se conoce.